¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es algo distinto a la serie que tienen los conocen como. Me paro, ¿Sí, no sé. Lo que vamos a hacer hoy es. Dirección. Bueno, voy a mirar esto va mira este que este mucho no tiene casi volumen video una persona mm. vamos a jugar el escondite oh, A ver, qué voy a hacer. Un hospital. Este inglés es Y ya no creo que ya lo cambiaron por ahí. Y ya no sé. Ojalá bueno, que sea uno de los que sobrevivieron. Se parecen. Bueno, lo que toca hacer es esconderse con un bloque y hacer así. Me hace que y si este video tiene muchos likes y apoyos, ¿sí? seguiremos haciendo muchos más. Ojalá que tenga mucho No tiene nada, ni que no tiene ninguna visita ninguno. Piedras, yo soy. ¿Dónde? ¿Puedo ir Allá, la casa? ¿Casa? ¿Casa? la casa? Mis motos nuevas, no son los que están ahí en ¡Dentro! ¡No, boludo! No ¡Van a matar! ¡Para acá! ¡Muévete ahí, pendejito! A ver, esta se fue hija de... ¿No tiene un chistito? Tengo siete de este bicho ¡Ah, no quiere Hm. Bueno, ya sabemos dónde hay gente. Chinga la madre. Ya te vi, eh. Expresión. Toma. Chinga la madre. Morir ¿eh? Ay, chingo tomada casi me muero de Gente, ¿dónde hay gente? Mira, mucho bueno, mucha espina Mira ya Debe haber gente por acá Man, es una mesa de usted, ya sé Todas las hijas, cosas, madres, mesas de escaractero Si ustedes ven una Ah, yo me hice una clínica no A ver... A ver... Donde no hay gente, puchín, ¿ah? Hacer, ¿eh? Ahora voy a buscar gente. Si me ven un bloque que está en el se me recorteo. Pero luego hay tres yunque. Hay un yunque. Bueno, tres de. No me recorteo. Un horno. Un tres de estos bichos. Como esta este yunque este yunque es verdadero los yunque están especialmente de otro lado como están especialmente de otro lado me ando para acá ve como estos estos no pongo Acá en música, mira, chinga tu madre, le escapó. No es capaz, se me escapa. Te veo las vistas de boludo A ver. vez. a ver, acá me No Me están diciendo mi compañero. Otro, otro, ya te vi, hijo de putita, madre. Te voy a escoger como la cura del siglo. Ven, hijo de puta, no escapar de la policía, ay, boludo de miércoles. Ya te he visto, me venimos gracias, ya. no tengo bueno un mapa, todos los mapas de acá. Y el siguiente mapa lo vas a poner. El siguiente mapa ya, sí. el Siguiente mapa sí. es Siguiente mapa sí. ese. Siguiente mapa va a ser ese. Hacemos así. Y el siguiente mapa va a ser ya, sí. Oh, se me fue el servidor, mucho güey. Bueno, les gustó mucho. Sí, ya no me ha acabado el video porque va a hacer unos cortes. Bueno, pero entre cuenta. Ya volvimos después de este corte comercial. Ojalá que estén algunos tan viejos. Si yo llego no bueno, voy a regalar. No lo hago. Me viejo. si es bueno, me voy a le lo que quieran. Yo me voy a dar lo que quieran. Por ayudarnos. Bueno, ¿qué vamos a ir acá. Ya lo hubo. porque mi no como juegos. Dos, uno NFT. uno. NFT FT. NFT, se puede. Que no me toque el rosado. Parece gay. Pero bueno, no me parece tan gay. Ay, joder, luz. Ahora está comer Me tengo hambre ¿Qué ¡Dinero! chingada No, oiga, se me tocó solo. No, boludo. ¡Chinga la madre! Bueno, les voy a poner esto. Vamos. Esto y esto y un poco de donde está el cremento de ¿Qué vamos a Qué compañero y ni qué tengo una miércoles de a de Que se entiende, me salió. Bueno, chicos, esto se subido un poquito, pero es esa cosa que es.